Para los participantes en el evento, hemos preparado una promoción en la que todos los participantes podrán recibir una tarjeta Última directamente en el evento de Berlín. La tarjeta está disponible tanto para los titulares actuales de la tarjeta PNC Última como para todos los usuarios nuevos. Si no eres usuario de Ultima Members, primero tendrás que registrarte en ultimamembers.com y completar el procedimiento KIC. El onboarding no toma mucho tiempo y tiene un costo de 99 euros. Una vez dentro, selecciona Upgrade en el menú y en la página que aparece, introduce el código que te fue enviado por correo electrónico por nuestro equipo de asistencia tras la inscripción en el evento de Berlín que acontecerá el 27 de mayo. Si por alguna razón el código no te sirve, envía un correo electrónico a nuestro equipo de asistencia a support.ultimafarm.com y ellos te ayudarán. Una vez introducido el código y confirmada la actualización, aparecerá un mensaje en la pantalla indicando que el procedimiento se ha realizado correctamente y se ha iniciado el proceso de emisión de tu tarjeta Última. Para los usuarios que ya dispongan de la tarjeta PLC Última, Deberán seguir los siguientes pasos para obtener una tarjeta última adicional a la primer tarjeta última. Inicia sesión en UltimaMembers.com. Selecciona Cards en el menú de la izquierda. En la página que se abre, selecciona Upgrade en el menú. Se abrirá una página con información sobre la tarjeta última. En esta página, debes seleccionar la entrega estándar y hacer clic en Continue. A continuación, introduce el código que recibiste al correo por parte de nuestro equipo de asistencia en el campo Apply Discount Code y pulsa Apply. Después de aplicar el código, el costo de la tarjeta se recalculará y solo tendrás que pagar los gastos de envío de 5,95 euros. Paga el envío, elige el método de envío de tu preferencia y completa el pago. A continuación, verás el mensaje de pago realizado con éxito lo que significa que tu tarjeta última ha sido emitida. Un requisito importante para los socios que reciben una tarjeta adicional a la que ya tienen es una suscripción activa a Ultima Members. Compruebe el estado de tu suscripción y si está inactiva, haga por ella. Ten en cuenta que la activación de la nueva tarjeta última para usuarios nuevos y existentes solo estará disponible hasta el 15 de mayo. Nos vemos en el gran evento de Berlín el 27 de mayo.